grabamos la musiquita ya abrimos el micrófono y vamos vamos charlando sí vamos charlando vamos sentando viste que cambié acá la, la presentación sí veo veo está mi más, cara está más personalizada pero es una cuestión de respeto acá del, del canal mira el canal tu cara dura cómo andas buen día Buen día Bien, Marcelo, ¿todavía? buen día a todos los seguidores y las seguidoras de Laura de Burlinga Y miren, estamos en la tercera temporada, que es, es un lujo esto ya este, En la entrega número 47 47, vamos a llegar a las 50 dentro de 47, poco 47, filosofía en construcción con Lucas Sens este, Yo siempre digo que me siento un privilegiado, como si fuese, un, como si fuese no un, un este ahí lo tienen a, a lucas ahí en primer en primer lugar eh, un privilegiado porque yo me siento como un alumno básicamente siempre de chico a mí este, me gustó la, la filosofía pero eh, nunca eh, eh, digamos conocí las cosas en profundidad como las he conocido de escucharlo a él o de leer las cosas que él siempre ha escrito en la hora de Hurlingham y este sobre todo el, creo que lo más interesante fue eh, encontrarme con pensadores argentinos. Creo que eso ha sido eh, toda una, una novedad, porque desde la época que yo abandoné, imagínate, el secundario, ni hablar de pensadores locales, era todo, todo de afuera. ¿Qué año? ¿Te puede preguntar? No importa, no importa Bueno, más o menos, ¿qué década? ¿Qué sé yo? A ver, yo vine acá el 20 No, 10. pero es para... No, hago no, no, no, un cálculo No es un no es para contextualizar Es un reventado No, saber? No, no es, es, porque... es un medio es para contextualizar porque Es un reventado Así miro, a... ese señor nah. quiere saber mi edad Hacerme sentir viejo No, eh, no, no, no es mira, eso yo vine acá en el v vieja 70 Vieja es la reina, mirá Y, y la quedó ¿Qué le va? Pero esa mujer vos viste cómo es, ¿no? las cosas de la vida que le pasaron porque eh, vio enterró a cinco pre a ocho presidentes estadounidenses a cinco, cinco papas, papas y demás pero no vio lo pudo, todos los mundiales vio todos los mundiales pero no lo pudo ver trabajar a macri viste bueno no lo vio trabajar a macri es decir pobre ni, mujer ni, ni y al <ríe> hacen, hacen la, le hacen la, la misma la misma broma a la calle pau en Uruguay. También dice que tampoco lo vio trabajar ahí. Ah. Para hacerlo eh, rioplatense ya la, el, el chiste. ¿Yo qué le va a hacer? Mi papá, en una época, y esto es verídico porque me lo han contado, él fue tres veces presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Eh, en una de esas fue Europa. Este, y también se encontraban, él ¿eh? me contaba, se encontraba con los representantes de los, de los estudiantes argentinos con quienes Tenían un vínculo muy fuerte con los chilenos también y estaban en Inglaterra una vez, entonces este, le propusieron un brindis y él, otros comentaron, si sí, soy gracioso, hizo un brindis en castellano y dijo, este, delante de autoridades británicas, dice, brindo por los hijos naturales de la reina. <risas> ¿Qué le va a hacer? Son manías de la familia. Es de donde uno viene. Si no sos disruptivo este en, entre los Kogan, no... Pero es que hay que ser, hay que ser disruptivo. Yo estoy, no funciona. No voy a decir sorprendido porque la palabra sorpresa ya casi, ya casi, casi que no nos sorprende nada. Pero todavía hay cosas que nos sorprenden. Pero esto de... No sé, la, vi muchos muchos políticos muy, muy consternados por el tema de, del fallecimiento de la reina que incluso... Algunos que hasta saludaron en inglés. Yo eh, con el sería? inglés no tengo problema. Para mí es una es, es, la, es la reina, es una reina pirata, ¿no por cierto? Supuesto, bueno. es cierto? De un país pirata y entonces yo digo, bueno, eh, si seguimos con los códigos de la guerra, deberían tener la bandera negra pirata a media asta. En todos los barcos piratas que tengan por ahí, la ponen a media asta. ¿Qué crees? ¿Que, ¿Que te saludemos de qué forma? Este es la representante de un gobierno que nos ha afanado un pedazo de tierra, que nos ha costado sangre y fuego, que no hay forma de que vos no reconozcas que eso es mío, y además vos querés que yo me, me, me, me sienta compungido, no sé por qué razón lo haría, una cuestión humanitaria ahí, pero este, muy básica, recontrabásica, porque vos al no reconocernos este, la... La identidad y la nacionalidad también no te estás comportando este, como Estado y ella como representante del Estado Pero, demasiado con derechos humanos respecto a nosotros y aparte intentando mentir con respecto a Malvina diciendo que no, lo único que falta es que digan que son pueblos originarios y decimos, listo, hasta acá llegamos. No, por eso, yo, una la representante... De, de la monarquía y de, del imperialismo, uno de los re, grandes representantes ¿no? de, de, del imperialismo británico, que así como tuvo sus setenta y pico años de, de, de, de mandato, de reinado, y para pasar ocho presidentes, cinco papas, y todos los mundiales y tantas otras cosas, eh, bueno, también, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas guerras, cuántas violaciones a los derechos humanos, cuántas violencias apoyó, ¿no? Entonces. Eh, por eso digo esto de, de, de, de ciertos sectores políticos consternarse eh, por el fallecimiento de la reina y despedirla como una especie de heroína eh, bueno a mí me parece bastante desechable la verdad una actitud hasta, hasta cobarde y más si uno piensa por ejemplo eso no el tema de la soberanía de las Malvinas claro. el motivo la guerra de las Malvinas bueno cuál es el cuál cuál es el lugar de cuál fue el lugar de, de la reina en esa ecuación ¿Cuál claro, es el ella... lugar de la, de la reina en el, el, la, la desigualdad de, ¿no? de las violencias que, que ejerció la, la corona británica más sí. bien, más bien mon, mucha, muchas cosas en las cuales nosotros tenemos derecho a, a tener esta postura dura que usted podrá decir se puede subir ahí arriba y decir cualquier cosa, mira, lo que vos quieras Mientras, este, mientras las Islas Malvinas sigan en manos de los piratas, de los cuales ni siquiera nos reconocen que están, eh, que están en tierra americana, que son un, un polo colonial acá en América Latina, este, no entiendo el, el, el cariño y la, esa cosa de compujer decir, bueno, sí, le sigo un lo lamento, lamento, pues seguramente. Este, tiene familiares, nietos y demás que, que no se deben sentir bien desde el punto de vista humano hasta ahí llegamos y punto pero después eh, todo ha sido dudoso hasta Netflix mismo la muestra en la, en la serie esa de Crown donde ella eh, tiene un litigio viejo con el supuesto eh, rey que había renunciado por amor y que en esa, en esa película de, de, de Crown muestran que en realidad no renunció por amor En realidad el tipo era un nazi ah, mira, No, la, no, no, la, la, no la, la sabías No, esa. no la vi, no no, no no no conozco la historia La Muestran sobre el final de, de Netflix, te muestran las fotos originales de él sí. y, y la Simpson, que era una mujer divorciada estadounidense Entrando al cuartel central de la CSS mira. Y haciendo el saludo nazi, codiándose con Himmler, codiándose con Hitler y demás y hay una parte donde ella está toda consternada se entera de esto porque un oficial alemán había enterrado este, esos, es, esos documentos sí. y esas fotos para salvar su vida y entonces fue, dijo, bueno, ¿cuánto vale esto? y, y se lo mandaron a la a, se lo mandaron a la reina la reina este, el, a, lo agarró a, a Eduardo VII encima es, es de acá es recontra trucho pero ellos mismos también, porque en realidad la, la realeza británica durante la Segunda Guerra Mundial hizo todo lo posible para que la gente olvidara que su genética era alemana. Además, un pequeño detalle. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Es parte. De, es, también es un tema filosófico, y de es fondo. Y, y, yo, y es parte de las injusticias también, ¿no? Claro. Vamos, vamos a, a tomar un poquito eso también, ¿no? Es parte de las injusticias... Que, bueno, estamos, estamos viviendo, estamos, a, a, atraviesa la humanidad. Si sí, se acuerda la gente, supongo que sí. porque Y ¿sí te acordás vos también que estábamos eh, hablando la última vez de la, de la justicia, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el, el viernes pasado no, no hicimos programa. Sabemos por qué, sabemos lo, lo que ocurrió. Y me pareció interesante como re, retomar un poco el, el tema de la justicia que, que nos había quedado ahí, ahí pendiente, ¿no? Eh, en el sentido filosófico, estábamos pensando la justicia y estas di diferentes discusiones. ¿no? ¿Te acordás que yo te había hablado de eh, el filósofo, ojo, de, de Rawls, que hablaba de cómo pensar el contrato social, ¿no? esta situación hipotética? ¿Este sí, donde ¿Este suponía de cómo pensar el contrato social a partir de eh, digamos, el pacto de los individuos sin saber qué posición ocuparían en, en el en el en, en la sociedad básicamente que se formaba. Te acordás que habíamos hablado del velo de la ignorancia, sí, que lo habíamos planteado un poco como hasta como un juego, esto de pensar, bueno, si nos ponemos todos de acuerdo acá, ¿no? establecemos una comunidad y nos damos nuestras leyes, nuestras normas, bueno, ¿qué, qué normas estableceríamos eh, de la forma más racional y más justa posible? Eh, sin saber a dónde caeríamos, en qué posición de la sociedad. ¿no? Esto de como pensar una sociedad más justa y equitativa. Bueno, sabemos que acá en Argentina la, la justicia es, está en crisis, podemos decirlo así, así como el, eh, lamentablemente hasta la convivencia democrática está, está en crisis. ¿no? Eh, la verdad que el, el, el atentado a la vicepresidenta, eh, Cristina, yo lo, lo viví como un, casi como un, bueno, un golpe a la democracia, en realidad casi no, sí, sí, fue un golpe a la democracia. Un, un, intento, un intento porque yo hablaba a la gente de Cristina, y yo decía está bárbaro, este, yo estoy preocupado también por, por ella, porque como familia exiliada y perseguida, uno sabe lo que es, es decir, tener la picota de que te vayan, de que te anden persiguiendo o que hagan inteligencia alrededor tuya. Pero hay un tema aparte, es decir, ella ya no es ella, porque tiene un cargo donde ella representa a toda la República Argentina. Totalmente. Es la vicepresidenta de toda la República Argentina. Entonces, es grave porque es mujer, ¿no? Sí. Además. Sí, además sí, de sí, todo. sí, sí. sí. Pero, pero es grave porque al atentar a, contra ella y animarse, es decir, y guapear contra la, contra la vicepresidenta de la República, estás, yendo, estás atentando contra la misma República. Exactamente, exactamente, y me parece importante también destacar eso, porque digamos más allá de eh, los colores eh, o las simpatías políticas que más uno bien. puede traer sobre un sector o sobre un sí, otro, sí, sí, eh, esto va, va más allá de, de, de, de lo partidario en ese sentido. Uh -huh. eh, un atentado en contra de eh, la, la cúpula política, la, una de las caras que representan a la población argentina, bueno, es un ataque a la propia república. Entonces, en ese sentido, me parece que, que da la, la gravedad del asunto que por ahí muchas personas eh, la, la analizan solo, ¿no? Desde el punto de vista partidario, ideológico, y va un poco más allá de eso, desde mi punto de vista, por supuesto, sí, sí. Que, alguien, que alguien pueda desentir. Pero eh, sí, se ha, como se ha hablado tanto en, en estos días también de, de los discursos de, del odio, ¿no? de las violencias que, que circulan a, a través de los medios de comunicación y a través incluso, digo, de, de los de los políticos y de otros sectores de la sociedad civil, no donde parece que eh, se puede salir a pedir la pena de muerte de la gente así sin, lo que pasa que ninguna, vos, sin eh, ningún tapujo. Sí, sí perdona. Eh, lo que pasa es que vos recién hablabas del tema de la justicia, que estábamos nosotros entrando. Entonces lo que yo pienso es que cuando no existe servicio, porque la justicia es como es como la fe, como Dios, como el amor, como qué sé yo, la amistad, ¿no? Pero en este caso lo que estamos hablando es del servicio de justicia que tenemos en la República Argentina, que es de lo más criticado, que no funciona, que solamente patea para el lado de los privilegiados y que al eh, como ellos no actúan, no actúan nunca. Entonces eso la gente siente como una especie de piedra de piedra, piedra libre, libre sí. de piedra libre para cualquier tema, para cualquier cosa. Entonces el tipo agarra y, y capaz que te ponen, no tienen permiso, pero te, te ponen eh, sillas en la vereda. No tienen permiso, pero te anulan una, un un área de estacionamiento. Claro. Empiezan por cosas mínimas insultarte, eh, las motos que van, que cruzan directamente los semáforos en rojo, que no les importa nada, que la gente que cruce mal, todo, no hay justicia no hay servicio de justicia efectivo que estabilice la relación entre todos nosotros y nosotras en una sociedad que como él dijo al principio, tiene que decir, vamos a armar un, este, base de convivencia exactamente, este, estoy de acuerdo con con lo que estás diciendo y iba un poco en, en ese rumbo, ¿no? Mm. Eh, esta cuestión donde pareciera que cada sector, cada persona o cada personaje que pulula en, en la sociedad puede decir o hacer más o menos lo que quiere impunemente sin tener ninguna consecuencia, ¿no? Yo sé que se ha hablado mucho de, de los discursos de, del odio, ¿no? Que también, como que la expresión discurso del odio es hasta ambigua, porque si uno lo puede pensar es, bueno hay que precisar bien, bien cuál es el odio ¿no? porque si no es como se, se genera como esta cuestión de ambigüedad de quién es el que interpreta cuál es el discurso de odio que si es la misma justicia que es la que, que, que es la que debería hacer hacer cumplimiento de las leyes estás, eh, en, el estás, horno. El, estás en el horno de vuelta no o sea, digamos, no es como una solución mágica eh, sino también no, pensar bueno que, que eh, la, la correlación de fuerzas que se va generando en la sociedad cuando eh, se, se producen un montón de incitaciones o de, de llamados a, a la violencia explícitos y que sin embargo, como se hace como el efecto bola de nieve, al, al no haber ¿no? ninguna eh, a ver, no, no, no solo ni siquiera a, a, a nivel judicial o a nivel, sino incluso a nivel social, no hay como un, un freno a esa situación, lo que se va produciendo es justamente un corrimiento más o una extremización más de, de la violencia. Entonces me, me pareció interesante traer. Eh, lo que se llama la, la, la paradoja de, de Popper Se le dice así, ¿no? La, la paradoja de Popper no Que es básicamente un planteo que, que hace el filósofo Karl Popper Que lo hemos mencionado en, en, en otras ediciones del programa En el ámbito de, de la ciencia y, Ahí está. y habíamos hablado también de, de sus planteos en el, en el campo político ¿No? que en un texto donde él analiza la cuestión de los totalitarismos, que es la sociedad abierta y sus enemigos, de 1945, si no le estoy errando el año, y donde justamente plantea esto que se llama la, la paradoja de la, de la intolerancia, que tenemos una infografía ahí eh, a mano, como para que usted que está del otro lado y quiere tenerlo visualizado, bueno, lo va a encontrar ahí, exactamente en la pantalla en este momento. ¿no? Lo pasamos así porque... Así se puede leer bien, ¿no? La paradoja, ¿qué es una paradoja, básicamente? ¿no? La, la paradoja tiene que ver con, un, con una especie de, de razonamiento que en un punto llega a ser contradictorio, ¿no? Es decir, y es una contradicción, digamos, las que plantean las paradojas que no se puede resolver porque ahí está ¿no? el, el gran problema, la, la, la gran característica de una paradoja. Cuando uno se enfrenta dentro de una paradoja, eh, la... La condición de la paradoja es su no resolución. Claro. Es decir, hay un enfrentamiento, digamos, entre términos contrarios y en realidad nunca uno termina de resolver o de imponerse sobre el otro, ¿no? Piénsenlo así. Entonces... ¿Cuál es la, la paradoja de la tolerancia? La, la paradoja podríamos decir que es una situación donde no, no hay una, una solución inmediata y fija. Claro. De no, ninguna manera. Claro, es, hay es, varios caminos y varias opciones. Exactamente. Está, digamos, se plantea A y B, pero ninguna de las dos resuelve la cuestión, ¿no? Uh -huh. Sino que pla plantea nuevos problemas. Comentemos un poco esto, vamos subiendo y vamos... Dale. Entonces, ideas. bueno, ahí la, está explicada en la infografía, ¿no? Uh -huh. Que... Cuál es el problema? El problema que plantea Popper para la convivencia, digamos, democrática, no, es que la tolerancia ilimitada, no, hacia cualquier sector social o hacia cualquier grupo, no, eh, termina o conlleva básicamente a la propia desaparición de la tolerancia. Es decir, lo que está diciendo, eh, mantenerlo ahí, mantenerlo ahí, sí, que ahora lo también. vemos, no, es que cuando uno tolera todo, no. Eh, el tolerarlo todo, lo que termina haciendo es que gane la intolerancia. ¿Por qué? Bueno, fíjense el ejemplo que está ahí en, en la imagen. ¿no? Aparece una pregunta, una pregunta ética y política, que dice, ¿debe una sociedad tolerante tolerar la intolerancia? ¿No? Fíjense el juego, digo, si una sociedad es tolerante, ¿debe tolerar la intolerancia? Y fíjense cómo aparece esto que... Eh, surge todo el tiempo en todas las discusiones, en sea la charla, la discusión de la familia, la discusión en la calle, en un negocio, sea? en la internet o, o en los medios, ¿no? De cómo muchas veces una persona o un grupo social, ¿no? Plantea una idea de, de, de violencia explícita o de intolerancia o de discriminación hacia un hacia otro grupo y el planteo siempre o la defensa de cuando se le marca esa intolerancia es decir bueno es mi opinión, me tienen que respetar. ¿Por qué? Porque existe la libertad de expresión. Claro. O sea, yo puedo decir, bueno, hay que ir a matar a tal, y es mi libertad de expresión, y vos no me la podés censurar, ¿no? Fíjense que ahí el personaje, bueno, claramente el ejemplo, para que se entienda, eh, son nazis directamente. Claro. ¿no? Y el, el grupo de personas que critican al nazi, como se defiende el nazi, dice, no es que son tolerantes, mm. entonces pide que respeten las ideas. Pero justamente la paradoja aparece ahí, ¿no? Eh, abajo dice... La tolerancia ilimitada puede llevar a la desaparición de la tolerancia. ¿Y por qué? ¿Lo, lo subo? Va, sí, subilo, subilo. ¿No? ¿Por Porque. Que tengo, espera que tengo que pasarlo. Sí. Ahí está. Porque justamente cuando se, se extiende, ¿no? Ahí dice, se extiende la tolerancia a aquellos que son abiertamente intolerantes. ¿No? Los intolerantes, obviamente mientras van adquiriendo influencia, poder, eficacia, ¿no? terminan destruyendo justamente a los tolerantes. ¿no? Ahí a, a aparece la, a, ahí aparece la imagen de bueno, como al principio, ¿no? en nombre de la tolerancia, se admite al intolerante y se le da como bueno, démosle la chance, dice, claro. y bueno, le terminan dando la, la chance a, a Hitler en ese caso, que es un ejemplo, se puede cambiar Hitler por otra figura, sí, sí. pero digamos, es un ejemplo de la, de la tolerancia. Subo Entonces, un poco más. ¿qué es lo que. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear Popper? Bueno, es que en realidad la defensa de la tolerancia justamente implica tomar medidas sobre la intolerancia. Digamos, la tolerancia nunca puede ser absoluta, nunca puede ser desmedida, nunca puede ser ilimitada. Porque, aunque suene paradojo, eh, par, par, par, perdón, paradójico, ¿no? Defender la tolerancia exige no tolerar al intolerante. Y ojo, no tolerar al intolerante no, no, no estoy diciendo que hay que salir a, a matar, ¿no? Pero sino que la, la, la sociedad tiene que buscar frenos o formas de justamente limitar la intolerancia del intolerante. Porque cuando se deja, se deja crecer... ...digamos, el, o los discursos o los actos de extrema violencia... ...o radicalización, sea sea, derecho a la izquierda... ...como uno quiera llamarle, pero los actos de violencia... ...donde directamente se estigmatiza un grupo social... ...se lo culpa, se lo usa como chivo expiatorio, ¿no? Se lo ataca se, y, y, y se, se lleva hasta el extremo de, de la violencia... ...de la violencia de la destrucción del otro, ¿no? Si uno es tolerante ante esas situaciones... Lo único que hace es reproducirlas, repetirlas y dejar su expansión. ¿Dejo esto o ya lo puedo sacar? Eh, ¿Lo dejarías un poco no, más? Lo dejaría un segundo más. Dale. Repito, fíjense, dice ahí, aparece la imagen de la, la patada uh -huh. a Hitler, ¿no? la caricatura. Dice, cualquier movimiento que predique la intolerancia y la persecución debe estar, dice, fuera de la ley. O sea, por más paradójico que sea defender la tolerancia, exige no tolerar lo intolerante, ¿no? o no tolerar al intolerante. Me parece interesante, digo, me parece interesante traer esta cuestión, porque justamente lo, lo que creo que, que va surgiendo, o, o lo que veo que está sucediendo en parte en la sociedad, ¿no? eh, por diversos motivos, pero que hay como una mirada muy condescendiente sobre eh, ciertas declaraciones, bueno, sobre ciertos hechos, por supuesto, no, o sobre ciertas políticas que terminan conllevando a este aumento de la intolerancia que siempre termina explotando por el lado de la violencia. Yo estaba escuchándote y yo decía, bueno, hay, hay un ejemplo claro que conoce toda la sociedad, que es la, que es el, la temática de género, ¿no? Es decir, eh, se eh, le, le pega a la mujer, lo tolera que le pega a la mujer, la sociedad tolera el barrio, se escuchan ruidos y lo toleraba. Eh, toleraba que fuera a la comisaría y que no le dieran un tronco de pelota este, también lo toleraba eh, toleraba todo y después eh, empezaban a suceder hechos terribles, hechos terribles entonces, ¿qué hace? se empieza a trabajar para establecer una condena social y para decir aquel que ataca o que discrimina o que hace sobre tal, tal o cual motivo en contra de las mujeres, pues el, lo básico eso es una cuestión básica que es el mismo ejemplo para lo político, es lo mismo o para cualquier idea, o para lo racial o para lo, lo xenófobo, para lo que vos quieras, el ejemplo de la mujer como es como un la, ejemplo básico la, que la, ha lo que de es la porofobia no el, el, el odio hacia los pobres o hacia las clases populares más bien, ¿No? claro es un excelente ejemplo también mm -hmm. no puede encontrar un, un montón de, de ejemplos por eso en el ámbito como dijiste, racial la xenofobia, el ámbito del género, bueno, y en este caso también en, en el ámbito político. Aparte, por en cualquier charla que de repente vos estás hablando por, por cualquier cosa, es decir, vas a arreglar una institución. Y sea, ah, tenemos que arreglar tal parte de una institución. Y entonces uno ha escuchado. ¿Cuántas veces he escuchado? Eh, vos lo arreglás, pero puedo venir todos estos negros de mierda, y van a romper todo, uh -huh. y van a hacer un descontrol, y para qué mierda lo arreglás, y si aparte viste toda una cosa así. Yo, hablando, espero que esta forma de hablar no les cause sorpresa y que piensen que es algo extraño y que así. Yo te lo digo como uno lo escucha. Entonces ya tenés. Eh, cuestiones raciales, cuestiones como dijo él, de discriminación social y además eh, en, en ese tipo de relato, que es un relato que se escucha desde hace décadas, desde hace décadas, es decir, este no, no está incluido eso en, el, en los textos de odio, pero es, es una semilla horrible, porque esa es una base de agresión sobre la que arranca la sociedad es que sobre eso se va justamente se, se van desarrollando ¿no? los, los, lo que se llaman los discursos de odio, que básicamente que es un discurso de odio es justamente una especie de podemos decir, desvalorización sistemática ¿no? de, de un determinado persona o grupo social ¿no? a la cual justamente bueno, se la acosa, se le humilla ¿no? se le usa el chivo expiatorio la culpabiliza, ¿no? Y se lleva bueno, al extremo de, de la violencia física o a la eliminación, incluso, ¿no? Pero no, esa lógica ¿no? de, de nosotros o ellos, bueno, termina conllevando o se termina extremando también, ¿no? Cuando justamente digamos, hay una permisividad en, en la sociedad. Eh, y, a, y a mí me, me parece interesante pensar eso, ¿no? No solo pensarlo como decir, bueno. Eh, no desde el lado de, de las leyes Sino porque al fin y al cabo Las leyes también podemos decir Que son una expresión de El pensamiento colectivo de las sociedades Y el problema tiene que ver con Justamente la, la, la visión que tiene la, la sociedad del otro Y cómo eh, termina Transformando el conflicto Que forma parte de la vida democrática O forma parte de la discusión Racional donde podemos debatir ideas Justamente en una, ...una guerra de, del otro con, de, de uno contra el otro... ...o del otro contra uno... Totalmente. básicamente ...entonces me, me parece... ...interesante... ...entender que no todo discurso da lo mismo... ...por un lado... ...entonces no se puede tolerar todo lo que se dice... ...lamentablemente... ...el aumento de... ¿no? ...los discursos violentos... ...están a, a la orden del día... ...por eso uno encuentra... Un día un diputado sale a pedir la pena de muerte, al otro día otro diputado sale a pedir que eh, la demolición de, de, del Ministerio de Desarrollo Social, no, sin que eso tenga ninguna consecuencia de, de ningún tipo. O sea, digamos, muchos lo festejan y otros lo critican, pero queda ahí. no. Y en ese bombardeo de, de, de violencias, de agresiones y de, de, de, de, de comentarios ...tendientes hacia la destrucción del otro... ...bueno, la sociedad se va violentando... ...yo creo que la, la violencia social que, que estamos viviendo... ...ojo, no es solo discursiva, es material también... ...porque hay una gran desigualdad económica... ...un grandes problemas en, en la economía... ...pero si a esa situación... Digo, o, ...o a esa problemática de base... ...donde la mayoría de las personas... Eh, ...sienten que no pueden llegar a fin de mes... O que viven con miedo por la inseguridad o por diferentes factores, si a eso se le suma una constante incentivación ¿no? a culpabilizar a, a ciertas figuras, a cierto sector, como la causa de todo el problema, entonces está la base material para que eh, a partir del bombardeo psicológico, mediático y, y político, las personas terminen, digamos, teniendo una visión, vamos, me atrevo a decirlo, deformada de la realidad y justamente eh, con la finalidad de bueno eh, atacar a cierta figura como si fuera o, o odiar a cierta figura o a cierto grupo social como si fuera la causa del problema bueno eso está eso no es casual eso obedece una forma de hacer política y forma a, y, y forma parte de eh, una manera de constituir la, la subjetividad de las personas digo sí, no ya. es trivial no es azaroso todo forma parte de una manera de justamente ir llevando a la sociedad hacia ciertos lugares, de formas que a veces son más eh, evidentes, para otros son más sutiles, ¿no? pero que nos van formateando justamente a, eh, a estos extremos de violencia porque la violencia conviene políticamente a muchos sectores. La violencia le conviene políticamente a muchos sectores y yo me estaba pensando que... Mmm, las personas para mí no, no forman un colectivo Para mí forman un cúmulo de individualidades Porque Para mí el colectivo es algo ya un poco más superador Uy, Que me parece que no sucede entre nosotros A mí lo que me parece es que individualmente La gente dice lo que se le canta Lo que se le ocurre Y actúa de las maneras más diversas Y a veces encontrás un, este, una acumulación gigante de agresión justo, justo, justo en aquellas clases sociales que son las más acomodadas y en sus hijos ¿no? este, y o le ves el rostro del tipo que está manejando un auto que vale 100 mil dólares en medio de esto un coche alemán y el tipo mira con cara ¿vos le ves la cara? es una cara eh, eh, exa, eh, digamos tan seria que parece que le tuviera bronca a todo el mundo que mira ¿no? o va en la camioneta y mira a todo el mundo como si todos los que estuviéramos le estuviéramos estorbando este, es un, es una forma así de, de ser pero que ya viene de hace rato en el gran Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires en los grandes núcleos urbanos este, en Argentina muestra, es decir si bien, porque a mí el cuento ese que sucede en todo el mundo, a mí es cierto pero no me satisface, no me llena. Sí, pues yo me tengo que encargar de lo que me pasa a mi alrededor. Y me parece que ese es uno de los grandes menos que tiene nuestra sociedad, que muestra hace rato el nivel de violencia, por cualquier tema. Por cualquier tema. Entonces vos ya tenés este, la tierra zarandeada, viste las, las malas semillas puestas. Es, es para cualquier cosa eso. Y además con permiso es decir, hay como un permiso social para pues decir una, cualquier tipo es de. de cualquier tipo de barbaridad. Cualquier tipo de, de, de barbaridad. Es, es, es tremendo. Entonces, claro, cuando empezás a hilar más grueso, ya en lo que son autoridades y demás, y la cosa se pone, este, se pone muy, pero muy, muy, muy compleja. Comple Totalmente. Comple Además, pensar que si justamente una, una autoridad sea diputado, senador, presidente vicepresidente o, o quien sea tiene vía libre también vía libre en el sentido de bueno puedo decir lo que quiera, puedo mentir, puedo engañar total, no pasa nada eso se, se traslude y, es un, mensaje para, se y se, es un mensaje para la sociedad lo que pasa es que hay la sociedad en cuanto a un diputado, un diputado tiene fueros pero los fueros los puede perder también porque el, el conjunto de la Cámara le puede poner un límite y quitarle los fueros para mm. que vaya la justicia, pero de vuelta vos decís, nosotros la tenemos completa, porque este, la justicia no, no lo llama, el sistema político no lo expulsa, este, y, y siempre dan la misma vuelta, porque vos lo veas lo mismo tipo diciendo las mismas, las mismas cosas, o haciendo concretamente mm. las mismas cosas, o respondiendo a favor... De, los, de las mismas personas que siempre han eh, detentado un privilegio que termina de, de conformarse en lo que llamamos el poder real en Argentina exactamente y me parece que la, la clave o la manera de replantearse ¿no? la vida la, la democrática tiene que ver justamente con, con eso, con recuperar la, la capacidad del diálogo pero... Del diálogo real Que es lo que podemos decir Que cada vez está, se ve más complicado uh -huh. Porque parece que No hay un diálogo real Sino que lo que hay es un pseudo diálogo Obviamente marcado por todas estas Desigualdades o poderes Donde claro, yo tengo que dialogar ¿Con quién? ¿O contra quién? no eh, ¿Quién me escucha? Yo creo que hay una sociedad que también No, no, no se siente escuchada eh, Y eso fomenta también, ¿no? La, por un lado la ignorancia, por otro lado la falta de contención y por el otro lado la violencia, digo, no, no son cosas aparte de una de la otra. Digo, el, el diálogo es fundamental, el poder tener un diálogo racional, poder ser crítico con las ideas de uno, sí. no caer en fanatismos, ¿no? Eso es, es básico, es básico, pero mientras se extreman, ¿no? es cada vez más complicado, ¿no? Esto de creer que todo es un poquito, ¿no? aceptamos todo o rechazamos todo. Bueno, hay que replanteárselo, me parece que, que es, es, es básico para poder convivir. Eh, yo creo que lo que decía, una sociedad donde se permite todo, donde todo se tolera y cada uno dice lo que se le canta pensando que, bueno, es mi opinión y la libertad de expresión es eso, no está entendiendo lo que es la libertad de expresión y, y no entiende que la libertad es siempre una remisión al otro si mi libertad depende de, del engaño de la mentira, de la manipulación del otro ahí no hay libertad, hay violencia claro. y nos falta mucho desandar como para poder modificar esa realidad y sí. ni siquiera pido que, no estoy pidiendo que la, la, la modifiquen aquellos que están muy lejos de nosotros, sino que cada uno el que está en su casa o el que está escuchando el programa y escucha las palabras, como pensar realmente ¿no? Eh, cómo, cómo se dirige hacia los demás, cómo se ubica políticamente en las cosas, ¿no? ¿Cómo fomenta los espacios de diálogo o de reflexión o lo único que hace es repetir esos discursos prefabricados que están dando vuelta por todos lados, ¿no? Me parece que si queremos tener una, una mejor ciudad, una mejor sociedad, una ciudadanía más responsable, lo fundamental es que empecemos a, a preguntarnos nosotros mismos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué estamos haciendo para, para dialogar con el otro y para construir algo diferente? ¿no? Y creo que es una buena pregunta para, para dejarles a, a la gente. Digo, Lo del viernes pasado fue un, un gran riesgo para la democracia y para todo el orden institucional. Bueno, parece que como sociedad eh, destaco también la, la, la marcha del día siguiente en, en, en defensa de podemos decir los valores de, de la república de la cual tuve, tuve por suerte, eh, pude participar y pude, pude salir y, y encontrarme con muchas personas con esa misma inquietud, pero que la inquietud de fondo es, bueno, cómo, cómo podemos hacer para realmente vivir en democracia, no una democracia de papel tampoco, que te digan, demo, vivimos en democracia y después claro, te hacen llamamos lo que para quieren, votar. te llamamos para votar ah, y los otros cuatro años claro. te queda bueno, eh, bancatela sino una verdadera democracia donde las personas puedan participar y, y puedan eh, construir colectivamente que es y recuperar el sentido de la comunidad, que eso es lo que más nos está faltando. Así que bueno, nada, dejo, dejo la, la reflexión para que ustedes también eh, piensen, eh, o, o espero que lo, lo quieran pensar, eh, sea de, de, de, de, de la ideología que, que sean, ¿no? Eh, me parece que hay, hay, hay límites, hay principios democráticos de convivencia que tenemos que respetar, debemos respetar, que no se puede aceptar todo. Y no se puede admitir que cada uno en nombre de la libertad de expresión eh, termine eh, bueno, destruyendo ¿no? otras subjetividades. Me parece que hay un límite infranqueable ahí, ¿no? Sí, sí está muy buena la, la pregunta para cerrar. Usted, como ciudadano de pie, ¿cómo se posiciona? no ¿Cómo ejerce? ¿Cómo vive la democracia? ¿Cómo fomenta la democracia, no? Eh, son preguntas que nos debemos como sociedad y que tenemos que seguir investigando y pensando y reflexionando. Así que bueno, nos despedimos. Lucas, o sea, quien les habla, y Marcelo en Filosofía en Construcción. Muchísimas gracias por todo. Tengan un buen fin de semana. Descansen, disfruten y piensen. Sobre todo piensen, que es la clave de construir una sociedad mejor. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.